Ricardo, nunca ve una chota en las nubes Ricardo, es medio forro cuando juega al tech Ricardo, siempre es muy puntual Pero porque se apura, tiene una aureola Re fea en las camisas del laburo Ricardo, no sabe qué decir del aborto Ricardo, llora con todas las dos historias Ricardo, sí, está tratando de pilotear La pelada hasta los 35 por lo menos Ricardo, baila muy bien cuando está en y Se suelta Ricardo Ricardo, le a su terapeuta, pero no al carnicero Ricardo. un paranoico que sus amigos lo bardean, y en realidad no es paranoia, es verdad, lo tienen de hijo Ricardo, sí. Ricardo, Ricardo, Ricardo, sí.